8 Ventajas de las casas ecológicas prefabricadas 7. Transporte sostenible El transporte sostenible es un factor importante en la construcción de casas ecológicas prefabricadas. Como se mencionó anteriormente, la construcción de estas casas se realiza en una fábrica, lo que permite reducir la cantidad de residuos y minimizar la huella de carbono. Además, las casas ecológicas prefabricadas son construidas con materiales sostenibles y a menudo están diseñadas para ser energéticamente eficientes, lo que reduce la cantidad de energía necesaria para su construcción. Sin embargo, el transporte de estas casas desde la fábrica hasta el lugar de construcción puede generar emisiones de carbono y tener un impacto negativo en el medio ambiente. Para reducir este impacto, se utilizan camiones y remolques especiales para el transporte de casas prefabricadas ecológicas, lo que reduce la cantidad de emisiones de carbono.